Dime cómo la está pasando. ¿Cómo se siente tener 90 años? Ay, madre. <risa> <¿Es bien>? <risa> Llegué. <risa> y que me la llene de muchas bendiciones para poderla tener mucho más Beto, mami I love you y también le pido y le doy gracias a Dios porque me la tenga así como está hoy con mucha salud y que bueno y si algún día yo volviera a nacer que me tocara la misma madre que yo tengo hoy en día Amén ¿Qué le puede decir a en estos Tan ya se dieron banquete conmigo. Dime qué le puedo decir a Camellina a en este cumpla. día, en este día Muchas especial. Mucha felicidad que cumpla muchos más. Que nos noventa más. Que no por más. salud, por salud para que, que puedan seguir. pueden decir a Camelina estos 90? Muchas felicidades, mi querida tía. Dios quiera que te dé mucha salud y estés con nosotros muchos años. ¿Qué pueden decir a estos 90? Bueno, Muchas felicidades y que cumpla mucho más. Que te amo todos los mejores más. Y ojalá bueno, y nosotros A debemos no, demos el Es la A es la ¡Gracias! <laughs> años, muchas felicidades, ¿eh? bendiciones. Bien. Te veo muy bien, Ha ¿eh? cuidado su salud. Te felicito, ¿ah? ¿eh? Qué bonita. Le voy a pedir a Naomi, a mi hija, que le cante una canción. may